Las buenas tardes y la bienvenida a Fiebre Deportiva, a cada uno de ustedes al número uno en deportes. Hoy es martes, nosotros felices y contentos de compartir con cada uno de ustedes después de un proceso huelgario en el día de ayer. Pues muy contentos de que usted pueda acompañarnos. Hoy, muchas informaciones deportivas, hablaremos amplio y tendido de grandes ligas y también de lo que la gente quiere escuchar, el baloncesto superior de San Francisco de Macorís. Todo eso y más a lo largo de nuestro espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Como siempre agradecer a nuestros patrocinadores, al supermercado Almanza, lo que llega a nuestro compañero Junior Matrille. Vamos a empezar hablando sobre lo que acontecer en el día de ayer sobre informaciones que tienen que ver con la Liga Dominicana de Béisbol y es que el presidente de la Lidón, Vitelio Mejía Ortiz, sostuvo una reunión en el día de ayer con los directivos de las Águilas Cibaeñas, el conjunto amarillo que en los últimos meses ha enfrentado problemas en sus directivos, un problema que viene desde tiempo ya de años anteriores, e incluso se había dicho en mes anterior que habían dado un plazo hasta el primero de agosto para que el equipo de las islas resuelva el problema que habían tenido, o si no, la Liga Dominicana de Béisbol iba a tomar medidas drásticas contra el equipo amarillo. Ayer se reunieron el presidente de la Liga Dominicana y el directivos del conjunto Aguilucho, y la reunión también fue pospuesta para el día 11 del de día, el próximo martes, mejor dicho, del presente mes a las 11 de la mañana. Así que esperamos que todo se resuelva con el conjunto de las Águilas cibaeñas que como mencionábamos es un equipo de mucha tradición en la República Dominicana, y cualquier cosa que le esté sucediendo puede afectar bastante al próximo torneo venidero de la República Dominicana. Así que esperamos que todo se resuelva por allá y que las cosas puedan marchar en paz en los próximos días. Y de inmediato, pues, me gustaría darle las buenas tardes a nuestro compañero Junior Matríguez, que está con nosotros. Muchísimas gracias, Riquelme. a ti también el saludo. Con respecto a las águilas Cibaeñas. ya todos los equipos han dado el visto bueno, han plasmado su firma para que la liga tenga la autorización en caso de que necesite eh, disponer de las oficinas de las águilas, si tiene que dirigir. La liga está dando un paso con esto y dando una muestra muy clara de que realmente no se va a detener el claro. organismo principal del béisbol de la República Dominicana porque exista un equipo que tenga problemas internos, no solamente equipos pequeños, Equipos de bajo mercado, como hemos visto, que se nos llama a nosotros, que se le llama a las estrellas, que se le llama a las romanas. O sea que no importa que esté en la capital, que esté en Santiago, que se llame como se llame, la liga va a tratar de estar delante de la situación y poder manejarla. Qué bueno que realmente están, están pensando de esa manera porque estamos garantizando que el béisbol de la República Dominicana se va a mantener, eh, pase lo que pase. En Eso otra correcto. información debo destacar también que Las Águilas, independientemente de todos estos problemas de oficina, a su gerente general, pues acaba de confirmar la contratación de Dominic Brown, uno de los cotizados jugadores del béisbol en un momento, al catcher Bruce Maxwell y el jardinero Luke Wexfall. Eh, bueno, estos tres ya van a integrarse conjunto cuando llegue el momento y obviamente vamos a estar muy, muy al pendiente. Eso es correcto, Junior, y cabe destacar, sobre los refuerzos de las águilas Cibaeñas. déjame la imagen por ahí, señor director, que en seis temporadas, el Grandes Ligas, eh, en el caso de Brown, batió 2'46 con 54 cuadrangulares y remolcó 2'99 carreras en el tiempo que estuvo en las Grandes Ligas. Ay, Que Es un jugador que en un momento estuvo cotizado con una muy alta valoración, o sea, estamos hablando de un tipo que le puede hacer bien volver a, venir a República Dominicana, es un tipo que le puede hacer bien para su interés personal de volver al béisbol de las grandes ligas de una manera correcta. Y yo creo que la Liga Dominicana se presta para eso, ese primer mes donde posiblemente veamos a muchos brazos jóvenes lanzando duro, lanzando fuerte, y bueno, pues puede aprovechar ese tipo ese tipo de trabajo. Antes de la próxima información, tenemos una entrevista que realizó nuestro compañero y amigo Daniel El Quemadito Reyes en la ciudad de Nueva York, que teníamos unos días que no colocábamos algún trabajo de nuestro querido eh, Daniel, Daniel Reyes y nada más y nada menos que fue con el potro Hansel Alberto que ayer estuvo en la noche, tuvo el día de su vida, conectó cinco hits en una doble jornada de 4-3 en un partido, de 5-2 en el otro, conectó triple cuadrangular en el Yankee Stadium, que fue la primera vez que conecta cuadrangular por su banda. En ese partido estuvo presente Robert Bonelli, Zulu y Bonelli, que viajaron desde aquí a estar con, con el Potro Alberto y a compartir con él después de, del partido. Así que vamos, señor director, con una entrevista de 6 minutos con el Potro Hanser Alberto. Bien, vamos a comenzar con Hansen, Alberto. Hansen, tremenda temporada y la oportunidad que has aprovechado tú con el conjunto de los Orioles. Bueno, primero me darte las gracias a ti por la oportunidad nuevamente de tenerme en tus prestigiosos espacios. Y nada, contento, gracias a Dios sí estamos aprovechando hasta el momento la oportunidad. Eh, pero imagínate, creo que si sí, comenzamos a confiarnos ahora mismo, puede ser que la cosa cambie. Eh, ...por lo de hecho que sigo pensando como si fuera el principio de la temporada todavía... ...que queda mucho camino por recorrer... ...y trabajando mucho, dando lo mejor de mí para que las cosas sigan eh, obviamente saliendo bien. ¿Qué tanto valorar a Dios que te dé esta oportunidad y cómo tú lo has aprovechado... ...bateando sobre 300 en estos momentos? No, fíjate, o sea, Dios ha sido el autor de todo... ...primero en un año tan eh, indeciso, por así decirlo, donde estuve en varios equipos... ...en la temporada muerta, de allá para acá y de aquí para allá luego no tuve el mejor spin training en mi carrera, comentaba eso con mis amigos y eh, fíjate, abríseme el espacio en este equipo que está en reconstrucción ha sido la bendición más grande que he tenido el dirigente me ha dado la confianza, tú sabes, de jugar todos los días y gracias a Dios hasta el momento hemos aprovechado bastante ¿Cómo hacerlo? Jugar en diferentes posiciones a sabiendas que es complicado para un jugador pero tú lo haces perfecto y de una u otra manera ha aprovechado y le ha demostrado al dirigente que donde quiera que te ponga Tú bateas que es lo más importante y lo ayuda a quitar ese dolor de cabeza. Bueno, fíjate, yo vengo de Texas, tú sabes que allá no recibe la oportunidad, pero las veces que jugaba lo hacía en diferentes posiciones, eh, ya venía con esa mentalidad de allá, o sea, me preparé durante también las prácticas, los entrenamientos, eh, trataba de trabajar en diferentes posiciones y ya gracias a Dios me darté bastante bien. Eh, tú sabes, a veces es un poquito difícil porque es que los ángulos cambian mucho de, de lo que es tirar la bola, de la manera de defender, pero trabajamos tú sabes, para mantenernos cómodos donde quiera que se nos pida el dirigente y obviamente si yo le enseño que puedo jugar bien en cualquier posición, eso le da a él todavía más capacidad y más libertad de poder tenerme en el arno en cualquier posición. Antes se rumoraba que en el cambio 31 de julio posee una pieza importante para ayudar a uno de los conjuntos que están en la competencia, sin embargo... Seguiste con el equipo y que de una u otra manera quizás lo hicieron porque tú eres uno de los jugadores que está sacando las caras por este equipo. Sí, sí, gracias a Dios estamos aquí, honestamente, re, o sea, para ser sincero, yo no quería no quería irme de último, no quería irme a ningún equipo, eh, pero si hubiese sucedido, tú sabes, ya verías qué hice, porque son cosas que uno no controla, pero yo quería quedarme, o sea, un equipo en reconstrucción, un equipo que está jugando tranquilo, eh, un equipo donde o sea, me llevo bastante bien con los compañeros, un equipo de muchos muchachos jóvenes, eh, y, o sea, yo me sentía cómodo ahí, pero como ya te dije, si las cosas hubiesen pasado de otra manera, pues no hubiéramos ido tranquilo. Ansel, la situación de este conjunto contra los Yankees ha sido un desastre, casi 60 cuadrangulares, es difícil ustedes ganarle ¿Cómo se enfocan ustedes enfrentándose a un conjunto que sabe que eh, un 90% más van a perder? Fíjate, nosotros como bateadores y, y cuando nos toca defender, nosotros salimos ahí 100% positivo a darlo todo. Si te has dado cuenta, la ofensiva siempre está ahí, o sea, el picheo no ha podido aguantar los juegos. Eh, nosotros pensamos que si el picheo aguanta un poquito la ofensiva no solamente de los Yankees, no de cualquier otro equipo, nosotros podemos competir Creo que ese ha sido el talón de Aquiles de nosotros, que el pichón no ha podido aguantar los juegos, pero si no ve, la ofensiva nosotros es bien buena, nosotros creamos muchas situaciones, nosotros siempre estamos compitiendo, eh, estamos ¿sabes? no peleando las cosas tan fácil pero imagínate, la mentalidad no puede ir de acuerdo a cómo va la situación del juego, porque si no también, también fallamos nosotros. Obviamente yo como batallón tengo que salir ahí a hacer mi trabajo, a hacer mi aporte, y esperando que los demás muchachos hagan lo que, le, lo que les corresponda. Ya estamos agosto, fin de septiembre, la última el último mes de la temporada, ¿qué va a seguir haciendo para mantenerte caliente como tú? Eso no me lo has puesto en estos momentos. Bueno, fíjate, este mes y medio de temporada que reta ya son los más difíciles, porque es que es donde entra el cansancio mental, el cansancio físico, es ahí ya donde los pitchers sabiendo de que quizás su repertorio no está al 100%, ya comienzan a trabajar diferente. Pienso que tenemos que mantenernos bien enfocados en este mes y medio de temporada, que es el mes eh, como ya dije, un poquito más difícil, pero esperando seguir trabajando, tú sabes, la rutina como siempre en el cage, eh, mis rutinas de gimnasio que no la cambio, que eso es lo que me mantiene saludable, gracias a Dios. Eh, y nadie y tratar de salir ahí, disfrutar el juego y esperar que las cosas salgan bien. con Una primera vez con esta temporada tú completa, la situación, tú sabes que muchas veces le hacen a ustedes el doping, que constantemente te han jalado? No, yo me han hecho mucho, yo llevo alrededor de 13 ya en lo que va a la temporada, 12 o 13 por ahí. Eh, pero imagínate, son parte de la política de Grande Liga que respetamos, el que nada tiene que esconder, tú sabes siempre está a la disposición y yo cuando ellos quieran que tenga que hacérmela, ahí estaré, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Te vi conversando con la gente de los gigantes de San Francisco, qué se puede esperar de un abierto que por primera vez está jugando a temporada completa y que siempre ha jugado de béisbol allá, se sabe que como ha costado tanto turno, vas a tener que descansar, pero tú eres un vicioso. Bueno, fíjate, yo en Liga Menores sin duda, o sea, se pasa más trabajo y yo siempre hago tomar de 400 turnos y siempre voy. Eh, pero acuérdate que estoy en un equipo nuevo, no sé cómo es el sistema de aquí, no sé cómo se trabaja el permiso. Y que también ya en esta temporada muerta yo estaré entrando al en el proceso de lo que era el arbitraje, entonces tengo que esperar a ver, no quisiera, tú sabes, poder ir y disfruto del cansancio, lastimarme y perder quizás una oportunidad de, de, tú sabes, de, de asegurar el futuro de la familia, en un, por, por así decirlo. Eh, pero sabe que la disposición mía siempre es jugar, siempre quiero ir, eh, darle, entregarlo todo allá, porque es que esa, esa es la pelota me encanta allá y le saco bastante provecho. Y es la pelota que viene, sabe que, que mantiene a uno ready para venir el próximo año aquí. De asegurar con este conjunto, como tú dijiste, que ya va el arbitraje, yo sé que con el trabajo que tú has hecho, un equipo de reconstrucción, el equipo de los Orioles te va a dejar. Pero la cosa quizás te va a complicar, como tú dices, para que aquel eh, que siempre te ve jugando en la Liga de Invierno va a cambiar. Sí, sí, todavía tú sabes, hay muchos puntos que quizás nosotros no controlamos, yo tenía que sentarme con mi abogado y el staff de, de la gente que tiene que ver con mi carrera, obviamente, para poder ver qué plan de trabajo hacer, porque es que ya estamos en una etapa, tú sabes, que quizás uno no controla muchas cosas, y como te dije, es un sistema nuevo de equipo, vamos a esperar a ver eh, cuál es la edición de ellos que tienen en mente y ver ya luego de la temporada a sentarnos a ver qué haremos. Para finalizar, ¿qué le puede decir fanaticada de los gigantes de San Francisco? Y que de una u otra manera, a Matrillé, nuestro hermano, que siempre está ahí constantemente, esos numeritos tuyos salen a diario. Eh, no, las gracias primero a Matrillé, un hombre que se ha fajado a lo largo de este año. Te agradezco mucho, ¿verdad que sí? Y eh, a la fanaticada, franco Franca Moncristiana, las gracias por el apoyo. Eh, tú sabes, siempre en las redes sociales se manifiesta eh, ese apoyo, ese cariño eh, que me tienen. De verdad que sí, gracias. Y sabiendo que yo no solamente estoy representando a la Orioles ni a mi familia, Sino que también a toda una ciudadanía completa que está detrás de mí Esperando darlo todo y que los resultados sean positivos Para poner en grande la ciudad y el país por completo Gracias y que Dios te siga bendiciendo y que te dé mucha salud que es lo más importante Amén, muchas gracias a ustedes y para adelante Eso fue Hansel Alberto, el potro que comenzó con nosotros, ya regresamos Hoy Tiene una facilidad Hansel Alberto para hablar Que realmente termina mostrándose de una manera espectacular lo dejan ser conversando, como puede eh, meterse de lleno en una entrevista, salir muy bien. Así Su es. educación, la formación que ha recibido de sus padres, la mella, Tony, de un comunicador como Tony Alberto, yo creo que no es para menos. Tomando en consideración todo esto, hay una muy buena noticia, eh, todavía no es, no lo, han, no lo han publicado muchos medios, pero está siendo llamado a grandes ligas, nada más y nada menos que a Donis Rosa está haciendo, recibe el llamado de los Yankees de Nueva York, nada más en que con los Yankees. Va a subir a grandes ligas, va a lanzar algo en ese mejor béisbol de todo el mundo. Excelente noticia, y uno para todos los dominicanos, en especial a los seguidores de los Gigantes del Cibao. Sí, ese correcto. De aquí, del patio. Sí, es de, los, de Santiago, pero es un jugador, como tú señalas, de nosotros, de los gigantes. Es que uno más que cuando ya pueda realizar su primer lanzamiento en el Yankee Stadium o donde sea, ya vamos, normalmente cuando lo suben lo ponen a jugar de una vez. Pero bueno, Nelson Cruz tendrá que operarse eh, de la muñeca izquierda, según información de un comunicador de Minnesota. Qué mala noticia para el prototipo que ha tenido un año de ensueño otra vez. Se metió en 32 horrones con más de 45 días para terminar la temporada. Iba a calentarse mucho más este hombre. Eso es correcto. Y ya Nelson entrando en edad. Perdón. Uno dijo que tenía que operarse y otro dijo que no tiene que operarse. Yo voy a conversar con Nelson para preguntarle realmente cuál será la decisión que va a tomar. Pero definitivamente que no tenga que salir de la temporada mucho tiempo, que Nelson se pueda quedar y pueda jugar el mes de septiembre, ayudar a Minnesota que está peleando un puesto. Está peleando realmente es. su división. Eh, han perdido terreno con Cleveland, pero están ahí. Están y a medio si, juego de la primera posición. y si él puede, Estaban ganando la división fácil hace un mes, Así es. pero Cleveland mejoró, trajo a Framil Reyes, trajo otras figuras y ahí está metido en el dinero. Que Nelson no tenga que operarse, que pueda continuar jugando, es una muy buena noticia. Eso es correcto. Y en otras informaciones, Yuri, una muy buena noticia también sobre el dominicano Aristides Aquino, quien Especó se convirtió romano. anoche en el primer jugador en la historia que conecta ocho cuadrangulares en sus primeros 12 partidos en las grandes ligas. Increíble lo que ha hecho el dominicano Aristides Aquino. Una gran sorpresa para muchos, pero como yo digo, alguien lo conocía antes, alguien lo vio abajo. ¿Te pateó? sabe cuánto...? Batió 28 horrones, muchacho en la Liga Menores. ¿Te sabe cuánto tiempo duró él en la Liga Menores? Nueve años. Bueno, no es poco pero hay peloteros que han tenido que esperar mucho. O eso sea, es correcto. Él fue llamado ya fue con el cambio de Yaciel Puig a los indios de Cleveland. Bueno, él fue escogido, acá. el pelotero de la semana, es bueno señalar eso. Él fue seleccionado como pelotero de la semana, igual que Jorge Soler, eh, por las grandes ligas. Es una información que la dieron a conocer el pasado lunes. Y bueno, que hoy sea martes a, ayer. o ayer. Sea, estamos hablando de que eso estaba después de las 4 de la tarde, después que nos vamos de aquí. Así es. Es la noticia... Para tomar en consideración. Carlos Santana conectó cuadrangular. Y eso, pues, puso. Otra vez, este hombre que había sacado la abriendo bola. Abriendo el noveno episodio. Llena, abriendo el noveno otro jonrón ayer. Cleveland venció 6 por 5 a Media Roja de Boston. Estos sí están mal, la gente de Boston. Qué difícil. Y están en la primera posición de la división central de la Liga Americana. José Ramírez de 4-2. 13 remolcadas. En el mejor momento del año, ese ha calentado también. Santana terminó con tres imparables, produjo una, tres veces anotó. Framil Reyes tuvo de 4-2. Este hombre conectó con Ron 28 también, Framil. Está comenzando a acomodarse, es el primero Eso es con Cleveland. Junior, no te que mencionábamos al inicio de la temporada de Grandes Ligas que dábamos tanto usted como yo como favoritos a los Yankees de Nueva York para la división este y a los media rojas de Boston vía wild card, pero ya la cosa como se está poniendo fea. Se complica mucho para Boston. Bueno, Boston ha pasado por a ocho y, y medio del wild Una situación que a veces uno no la quiere comprender, pero le ha pasado a equipos a nivel internacional y les ha pasado a equipos a nivel local, nacional. Ganas el campeonato, luego pasan cosas que te hacen confiar, que te hacen sentir superior, que te hacen descuidarte un poco. Y bueno, pues tú terminas, alguien falla eh, y tú terminas siendo eliminado. O sea, y el público lo, lo nota mucho porque tú eres el campeón. Eso es Se supone que debes tener una temporada que pueda competir a un mejor y más alto nivel. Señores, antes de irnos a la pausa y de regresar hablando de baloncesto, eh, no sabemos si hoy va a estar con nosotros Ariel, que eh, si Carlos lo confirmó, pero como Ariel siempre llega tarde, uno no tiene. <risa> forma de, de, de adivinar si va a estar aquí y si no va a llegar. Eh, para que hablemos de eso. Quiero tomar en consideración el tema del pasado domingo, cuando el Atlético de San Francisco terminó empatando el partido con el OIM a un gol por equipo. Ese punto nos pone con cuatro en la temporada corta de clausura. No es un buen puntaje, no es una buena situación, sin embargo, lo que estamos tratando, además de clasificar en este torneo corto, que eran cinco juegos, es de no estar entre los peores tres. Va a descender el último, va a descender el último lugar y estamos buscando no llegar a las últimas jornadas estando en los últimos tres. Yo creo que 13 y ahora cuatro son 17. Difícilmente nos toque descender a nosotros con 17 puntos, tomando en cuenta ni siquiera los puntos que faltan por conseguir. Hay que seguir batallando, vamos a tener un partido amistoso. Quiero destacar esa parte, déjenme informar, con un equipo de Nagua. Esto será, este partido, el jueves 15, estamos hablando del dos días. Jueves 15, Así en bien, el complejo mañana. de San Francisco de Macorís, que es el Roberto Peralta, a las 9.30 de la mañana. Ahí estará todo el equipo completo, buscando mantener el ritmo. Tú sabes que... El fútbol es un deporte muy exigente que no te puedes parar muchos Así días. Es. Aunque se practica siempre, yo creo que el dirigente está muy enfocado en no perder el ritmo de, de juego, de que cuando te necesite tú estás bien, a pesar eso de que importante. los resultados no han sido los mejores. Eso es correcto. Y se necesitan victorias Obligado, para sumar obviamente. los puntos. Como usted menciona, desciende el último lugar. O sea, el eso, último eso quiere decir de que los dos torneos. Ah, del eso quiere decir que el torneo próximo... corto de apertura y el torneo corto de clausura eso es correcto o sea eso quiere decir que el próximo año ese equipo no participa el próximo torneo que será en marzo ese equipo que descienda no estará en la liga de ascenso a menos a menos que en la liga de la serie B que va a comenzar ahí en noviembre se gane el derecho de volver pero qué sucede en la serie B hay cuatro equipos confirmados posiblemente sean seis lo que confirmen antes de que comience el torneo, y se habla de ocho pueblos que están interesados, ciudades que están interesadas en participar de la liga, tienen que pasar por el proceso Así que es. pasamos nosotros, de ir a una serie B, de llegar de entre los mejores dos, y entonces, como hay 11 equipos, va a descender uno, van a ascender dos, el ganador y el subcampeón. Así hay que es. ganar esa liga. Estamos muy bien, a mí me gusta eso, eso se hace en, en países desarrollados, donde el fútbol es un deporte rey, Europa, México, incluso que la gente critica muchísimo el fútbol de México, pero México tiene una liga sólida de, de fútbol, donde jugadores ganan cientos y cientos de, de miles de dólares. O sea, estamos hablando de unos cuartos. Eso es una liga fuerte. Equipos Así como es. Chivas, el América, el Toluca, que se pasan el año entero jugando fútbol y haciendo un trabajo que visitan a otras ligas del mundo. La liga de Estados Unidos se ha fortalecido de una manera tal que hay que hablar de la MLS, que tiene cuántos años, seis años tiene la liga. Y Esa liga está muy bien. De hecho, en Nueva York Así se es. juega en el Yankee Stadium. En New Jersey eh, también se juega fútbol, con mucho nivel, con mucha calidad. Orlando tiene un equipo que ya usted conoce, o sea, el fútbol es una realidad en el mundo y hay cada día más jugadores de fútbol que están diseminados en diferentes partes del mundo, en Argentina, en Brasil, que hay una cantidad increíble de jugadores y no hay tanto, tantos espacios que buscan emigrar a República Dominicana. Yo te puedo enseñar hoy, justamente hoy, conversación con un atleta de fútbol, con un italiano que contactan a nosotros a través del equipo de fútbol atlético de San Francisco con el interés, de que lo vean, de que vean sus videos, de que lo inviten a un tryout y de que podamos contratarlos en un futuro no muy lejano. Eso habla bien porque tú no tienes esa necesidad de firmar al primero que tú encuentras. Hay calidad. Claro, eso es correcto. No, nosotros preferimos como liga traerlo de Colombia, traerlo de Venezuela por dos razones fundamentales. Son países que también se juega un fútbol de primera. Colombia es una potencia en el fútbol en todo en toda esta parte del mundo. Lo mismo que Venezuela. Pero Venezuela con sus problemas políticos nos permite poder pagar no esa cantidad de dinero que cobraría un argentino, pero buen dinero para un venezolano que no se lo van a ganar en Venezuela. O sea, nos permite todo eso. Así es, eso es correcto. Tenemos que ir a una pausa, Riquel, y Rosario. Así ¿A nombre es, a lo de, que sabe llega... de quién? De, en Nueva York. Usted vaya a Nueva York, le voy a invitar. Para la gente que tiene problemas de crédito, aquellos que han hecho situaciones que sin querer o queriendo han dañado su crédito. Eso es muy importante fuera de este país. Porque fuera de este país no existe que su amigo fulano, que es dueño de negocio. Tienes obligatoriamente que tener un crédito aceptable para poder ser, para poder recibir beneficios. Entonces, Ventura en Source...